¿Qué Entonces, nosotros estamos servicios? en un proceso de construcción. ¿Qué somos ahorita? Ahorita, ¿te guste o no te guste? Comunidad ciudadana es la opción, la alternativa que tiene un es proceso de construcción Es obvio que no son una alternativa. Es obvio que no son. Por eso han perdido. Y han perdido como en la guerra. Bueno, hay muchos factores. Se puede analizar con muchos factores. <coughs> Errores nuestros, sin duda. Uno tiene que ser Haber apoyado el golpe de, de Yanine Áñez. Haber apoyado para ti, una para mí, sucesión claro. extraparlamentaria haberse unido con un fascista como Camacho. No, Esos unido son los jamás errores. Con Camacho. Pero eso jamás se lo voy a cuestionar Camacho. a Carlos Mesa cuando baje de su podestal a este infierno y no a ti. Pero si sí te digo. Pero que jamás si han perdido Camacho, ha sido por culpa directa de Carlos Mesa. Lo han hecho. No, Yo nunca. he visto a Carlos Mesa esperando a Camacho en el aeropuerto sí, del alto. Ido a... Sí, Carlos ha ido a esperar, Como tú. Yo he visto a Carlos Mesa. Yo he visto a Carlos Mesa apoyando al gobierno de Yanine Áñez. Yo he visto eso. Hemos defendido he visto transición constitucional. A eso. Yo he visto a Carlos Mesa no denunciar un golpe extraparlamentario en este país. Yo he visto a Carlos Mesa avalar un, un gobierno posesionado por los militares. Eso no es democracia. Hemos Yo he visto a Carlos Mesa y te he visto a ti, y por eso estoy indignada contigo, y relativizar los asesinatos de Sencata. Jamás. Te he visto en la televisión y te he visto. Jamás, María. Yo te he visto. Vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a jamás, eso. Para la claridad. Vamos a entrar a eso. Jamás, jamás, jamás he relativizado yo el asesinato en Sencata o lo que ha pasado en Sacaba. Dura entrevista de Andrea Barrientos con María Galindo. Andrea Barrientos que la semana anterior dijo que Comunidad Ciudadana tenía más coincidencias con el MAS que concreemos este, y que después tuvo que renunciar a su ja, cargo como jefa de bancada, a pesar de que luego aclaró y dijo de que no tiene coincidencias con el movimiento al socialismo. Este es el tema. Lo quiero saludar a Carlos Saavedra, analista que nos acompaña esta noche, y también a Marcelo Silva. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, Jimena. Un saludo a Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Siempre es un privilegio poder conversar con usted. Un cordial saludo a Carlos. Quiero mostrar una segunda parte de esta entrevista antes de conocer el criterio de nuestros invitados, por favor. Sobre estas entrevistas que son protagónicas de la política nacional, las que hace María Galindo. Y a veces uno dice, ¿cómo las convencen a las personas para que vayan a la entrevista? Porque son bien duras. Uno, dos, ¿qué pasa con la invitada? Ponemos el otro sello. ¿Le falta experiencia? Este, ¿Le falta definición ideológica o qué? Veamos por favor la segunda parte y luego escuchamos a nuestros invitados. Yo he visto a Carlos Mesa y te he visto a ti y por eso estoy indignada contigo relativizar los asesinatos de Sencata. Jamás. Te he visto en la televisión y te he visto. Jamás, María. Yo te he visto. Vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso. No, jamás, vamos a entrar a eso. Para la Vamos a entrar a eso. No, vamos a Jamás, jamás, jamás he relativizado yo el asesinato en Sencata o lo que ha pasado en Sacaba. Hay una cosa clara. Cuando hay muertes, jamás se puede poner en duda que hay gente que ha perdido la vida. Hay muertes ha y hay responsables. Asesinada. la vida no se pierde. El Estado boliviano También. no puede asesinar. Hay asesinatos, sin duda. Asesinatos hay que investigar de esos asesinatos. Y tiene que haber culpables y responsables sobre esos asesinatos. Esto es plenamente a Ya, suerte. empezando por López y siguiendo por Yanine Áñez. ¿Quiénes han llevado al ejército ahí? Por supuesto que López y Murillo, ¿no? Ya. ¿Y y, y Yanine Áñez? Ella en su condición de presidenta es plenamente responsable de lo que pasa en Pero su Pero tú gobierno. has declarado sí. otra cosa en el Parlamento. No, no, no. no. Yo he dicho muy claramente que nosotros estamos conscientes de lo que ha pasado en Sencate y se acaba, y que hay que investigar a todos, porque hay que investigar a un gobierno que ha hecho un abuso de poder, sin lugar a duda, pero además, también asesinato tenemos que ver... ¿Asesinato de Estado? ¿Cuál abuso de poder? ¿No hay pasado mañana cuando te matan? Ok, digámosle asesinato de Estado. Estamos de acuerdo. Hay una violación fragante de derechos humanos. Inaceptable. Aquí y en la China, inaceptable. Que nosotros siempre hemos dicho que era inaceptable y además nos hemos hecho condenar por decir, o sea, es que es muy complejo lo que nos pasa, porque de repente nosotros Porque ustedes no saben tomar posición, por eso les pasa lo que les pasa. La política es dura, y esta entrevista que hemos visto es muy dura. Lo que ha vivido Andrea Barrientos, que es muy jovencita, llega al Senado, se convierte en jefa de, gampa, de bancada de Comunidad Ciudadana, pero que ponemos los diarios, tiene que renunciar también, porque dijo algo que no se entendió bien o lo dijo mal. Lo cierto es que Andrea Barrientos renunció a la jefatura de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado. Perdón, este, ¿Qué es lo que dice Herbol? Dice, Andrea Barrientos renuncia a la jefatura de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado. El deber lo informa de esta manera. Senadora Barrientos renuncia a la jefatura de Bancada y Comunidad Ciudadana tras afirmar que tiene más coincidencias con el MAS que con creemos Marcelo Silva, inexperiencia, una entrevista muy dura, falta de definición ideológica, ¿qué pasa con este caso? Bueno, pueden haber muchas de las cosas que usted menciona, Jimena, pero creo que el tema es estructural y hay que abordarlo indiscutiblemente desde esa dimensión. La pregunta básica es, eh, ¿qué es Comunidad Ciudadana? No? Es comunidad Ciudadana es eh, la réplica de una forma de articulación política donde grupos eh, de oposiciones políticas al movimiento al socialismo, en su momento fue a Evo Morales, el antimasismo, se aglutinan, ese es el término, se aglutinan. Es decir, venga compadre, hay elecciones, no importa si usted tiene... La misma ideología que la mía, eh, nos vamos todos a hacer un frente político, ¿no? Eh, Comunidad Ciudadana es lo que en su momento fue Podemos con Jorge Quiroga, Convergencia con Manfred Reyes Villa, Unidad Demócrata con Samuel Doria Medina, Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, Es decir, conglomerados de eh, proyectos regionales, de proyectos políticos, proyectos individuales, eh, de muchos independientes que no tienen una base ideológica, una experiencia política. Es decir, todos hay que juntarse para preparar una aparición pública en un proceso electoral. Por supuesto, estas son las facturas. ¿no? Es decir, eh, no creo que de comunidad ciudadana salga en este momento un proyecto ni una visión de país concreto. No existe una línea ideológica. Y por supuesto tampoco hay una, uh, un respeto, si usted quiere jerárquico, a ciertos liderazgos y vocerías de, de, de ese conglomerado, yo no lo llamo partido político. Justamente en las anteriores semanas Carlos Mesa hacía apariciones reiteradas tratando de eh, no solamente tomar el liderazgo de Comunidad Ciudadana, sino creo eh, cargar un poco el liderazgo de las oposiciones políticas en Bolivia, y mire, eh, inmediatamente le salen dentro de su bancada este tipo de respuestas. Eh, creo que ese es uno, uno de los factores estructurales y el otro lo voy a mencionar simplemente para, para dejarlo como, como un tema de tintero es de que indudablemente Comunidad Ciudadana no tiene la capacidad, no la ha tenido de esta elección del 2020, de diferenciarse electoralmente de un ala de derecha radical en el país. Es decir, el imaginario electoral colectivo asocia a Carlos Mesa, a Comunidad Ciudadana, igual que a Janine Áñez, es igual que a Fernando Camacho, igual que a Doria Medina, igual que a cualquier líder opositor. Es decir, eh, la estrategia de y eh, de sus estrategas electorales eh, de posicionarse al centro o al centro izquierda ha fracasado definitivamente. Quiero mostrar, antes de preguntarle algo a Carlos Saavedra, el cuestionamiento de María Galindo, Andrea Barrientos, eh, sobre la línea <tose> ideológica y comunidad ciudadana. Por favor propuesta. Y ustedes no son propuestas. Son una, una alianza proceso. para Tenimos ganar elecciones. No, para nada. Somos en realidad son una alianza para en un perder elecciones. de construcción. Hemos perdido una elección, sin duda, y probablemente perdamos más. Pero estamos en un proceso de construcción. Es que la, las varas hay que ponerlas donde ¿Para están. ¿Para qué se han unido como alianza? ¿Para qué se han unido? Para poder es? ser gobierno, para romper con la desinstitucionalidad de este país. Eso para no ofrecer es, opciones eso democráticas no al país. es un factor ideológico. Eso no es un factor para poder ser gobierno, ese es un factor utilitario, ya, no es ideológico. Pero Querer es ser fin. gobierno no es... Pero es un medio un para poder conseguir... Sí, pero eso no es un componente un fin ideológico, por eso la gente no puede votar ¿Quién miércoles son ustedes? Para decirlo en vulgar, ¿quién mierda son ustedes? ¿Quién mierda, mierda Nosotros son estamos en un proceso de construcción. ¿Qué somos ahorita? Ahorita, ¿te guste o no te guste? Comunidad ciudadana es la opción, la alternativa... Que tiene un proceso Es obvio de construcción que no son una alternativa. Es obvio que no son. Por eso han perdido. Y han perdido como en la guerra. ¿Cuál es la base ideológica de comunismo? No sabemos qué es. Tú dices es un, una alianza para tomar el gobierno. No, yo, yo, no he hecho. Eso. Has dicho, es no, una no alianza he hecho... para tomar, para ser gobierno. Puede en extensión ser gobierno, por supuesto, pero con bueno, qué objetivo? Ya. La reforma de la justicia. No, no, no, un momentito, un momentito. Vamos a entrar ahora a cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana, porque la reforma de la justicia la está planteando el ministro Iván Lima también. Pero la reforma de la justicia, la en manos reforma de, de, Iván de la Lima justicia no llega la está, bueno, entonces quiere decir que no quiere decir nada. Quiere decir que no quiere decir nada. Cada uno tiene su reforma de la justicia en la cabeza. No, para Vamos, ti, vayamos a, vayamos a cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana. Yo te diría comunidad ciudadana en este momento es una alianza que está es en un proceso embrionario. Nosotros nos hemos definido como un centro democrático. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál ser es un la centro base ideológica? Por eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es la base ideológica? Nuestro centro democrático nos ha permitido a nosotros, primero, tener procesos de inclusión efectivos dentro de la alianza. Hoy en día hay 20 mujeres en ese Senado, gracias a la elección. Que no es gracias, por favor. Y yo digo no gracias. No gracias. No gracias. Aquí les devuelvo su equidad biológica. Porque a mí que me digan 5 20 o 25 mujeres es como me hablen de mujeres de naranjas las mujeres no somos naranjas, limones peras o papas no, para ser supuesto, pesadas en arroba Pero sí ¿No? entonces no me hables de inclusión porque esas mujeres no han sido elegidas sino por el Carlos Mesa o por Juan Pérez o por Juanito Pérez me da lo mismo si es Carlos Mesa o cualquier otro igual te da la posibilidad de generar procesos de inclusión 20 mujeres ¿Te gusta, no sirven no te gusta, para nada veinticinco mujeres pórmula. no sirven para nada ni 52 mujeres no sirven para nada Depende cómo lo ves. Es una cuota biológica. Y tú no es una cuota biológica. Por supuesto que no sí, no estás ahí estás haciendo la ley por la lo que piensas, sino por el útero. Y lo que hay en común entre vos y yo es el útero. Nada más. Ya, me alegra reconocerlo, sí, está bien. De todas formas, nosotros vivimos, María, yo entiendo tu postura y la respeto, por supuesto. La cosa está en que nosotros vivimos un sistema que está estructurado de una manera al estar en ese sistema, puteando todo el día contra el sistema, ¿a qué llegamos? ¿A no, qué llegamos? Mira, eh, pero acá lo que queremos saber es ¿cuál es la base ideológica de comunidad ciudadana? No, somos un centro democrático. Inclusión porque democracia, democracia y por eso han apoyado a Yanine Áñez. Nosotros no hemos, hemos de Democracia de y por eso han respaldado un golpe de Estado. Democracia y por eso se han reunido en la Universidad Católica. Carlos Mesa para decidir quién inventará quién... Dura la entrevista. Quiero mostrar un tuit que escribió Carlos Saavedra. Muy interesante el tuit porque habla de esto que ha insinuado también y ha dicho también este Marcelo Silva. Lo ponemos el tuit, por favor. Aquí está. Carlos Saavedra dice: Andrea Barrientos renuncia a la jefatura de bancada de Comunidad Ciudadana por decir que esta agrupación es más cercana al MAS que a creemos. En el fondo, ninguna fuerza opositora es un proyecto político. Todos son juntas electorales que carecen de estructura y horizonte político. Te pregunto, Carlos, ¿Comunidad Ciudadana es una juntucha? Comunidad Ciudadana es un junta electoral. Es una ficción política de corta duración que tiene plazo de vencimiento eh, muy cercano. ¿no? y que no tiene eh, una, una predicción política, no tiene una estructura, no tiene un cuerpo ideológico. Y es más, en la entrevista que veíamos quedaba eh, nítidamente desnudado eso eh, a partir de la propia confesión de Andrea Barrientos, que decía que están en proceso de construcción. ¿no? Eh, una fuerza que ha tenido eh, la segunda votación en la última elección nacional eh, dice que está en proceso de construcción y no sabe definirse. Por eso eh, termina siendo eh, un instrumento netamente utilitario de un junte de políticos que quieren tomar el poder y que entre ellos pueden tener visiones muy distintas del país y que ni siquiera se ponen de acuerdo en cuál es el horizonte de su instrumento político. Y porque ni siquiera se ponen de acuerdo en cuál es el instrumento de su horizonte político eh, Andrea Barrientos con un toque de eh, autosuficiencia, de inexperiencia, ¿no? y también algo de incoherencia, declara algo en el Senado que hace que al día siguiente tenga que retractarse ¿no? y tenga que renunciar a la jefatura de bancada de comunidad ciudadana. Entonces, eso es comunidad ciudadana, es eh, algo muy, tiene el mismo origen y el mismo destino, al parecer, que Podemos, de eh, convergencia eh, nacional que unidad demócrata porque son juntes utilitarios que no han podido construir un proyecto político de mediano o de largo plazo Quiero preguntarle a Marcelo por lo que dijo en su anterior intervención que posiblemente para el ciudadano este es lo mismo Carlos Mesa que Tuto que Camacho, ¿cómo es eso? Sí, a ver el, el país estuvo enmarcado en una polaridad política en los anteriores procesos electorales eh, y ese, esa polaridad política marcaba nítidamente el proyecto del MAS, el proyecto de Evo Morales en su momento, ¿verdad? Y eh, lo que no era el MAS y lo que no era el proyecto de Evo Morales. Y que en los hechos políticamente y electoralmente había establecido este, este eh, aglutinamiento de liderazgos, de candidatos, etcétera. etcétera. El, el tema es de que hay un agotamiento, hubo un agotamiento ya en la elección del 2019 de la visión de país del movimiento socialismo, pero fundamentalmente de la figura de Evo Morales. Pero el, el electorado no, no se desparramó hacia, eh, pendularmente hacia la derecha. Creo que el electorado está buscando y sigue buscando todavía una especie de opción de izquierda o de centro izquierda, eh, pero que no comulga en su mayoría con los principios eh, y las propuestas de la derecha. Y esto lo hemos visto en las elecciones subnacionales, Jiménez. El caso de la aparición de liderazgos como Damián Condori, Eva Copa, eh, hemos tenido el caso del gobernador en, en Beni, el alcalde en Trinidad, la aparición incluso de Johnny Fernández en algún momento en Santa Cruz. Es decir, marca de alguna manera el hecho... De que el electorado no está girando pendularmente a otro lado, sino que está buscando un centro. Creo que la estrategia básica de comunidad ciudadana, la que debió haber utilizado el 2020, era precisamente ocupar ese espacio. Y para ello tenía que haberse diferenciado básicamente de las propuestas de Camacho, de las propuestas de Áñez, de las propuestas de Samuel Doria Medina, de las propuestas de este grupo que ya era entendido por el electorado como un grupo de derechos. No lo logró. Y creo que la senadora Barrientos se da cuenta muy nítidamente de eso. Y creo que dice la verdad, Jimena, además, creo que es mucho más fácil para muchos intelectuales progresistas es mucho más fácil para muchas figuras que están ahí en Comunidad Ciudadana comulgar con ciertos principios de, ese, de esa lógica izquierda progresista del MAS que con los radicalismos de la derecha que indudablemente fueron eh, los que llevaron a la catástrofe electoral. Marcelo, ¿se puede decir que hay un proyecto de izquierda que lo encabece el MAS, que lo encarna el MAS, ¿Y que puede haber un proyecto de izquierda alternativo, pero no hay un proyecto de derecha en Bolivia? Correcto, Jimena. Correcto, correcto. A ver, vamos a, vamos a hablar del monopolio de representación política de lo nacional popular que lo tuvo el MAS y que las otras i, i, i instancias políticas jamás se lo disputaron. Por eso el 55% de Luis se ¿no? Es decir, ahí indudablemente hubo el monopolio del movimiento al socialismo en el sentido de la representación de lo nacional popular. Pero este elemento de la aparición de Evo Morales, que precisamente no es una figura catalizadora en este momento, cohesionadora, ha hecho indudablemente que para las elecciones subnacionales empiecen a haber gérmenes de proyectos alternativos dentro de ese núcleo de lo nacional popular o de la izquierda. Pero en el ámbito de la derecha, si vemos los resultados electorales, realmente se ha comprimido muchísimo. Aquellos eh, sectores que indudablemente mar marcaban el retorno a la república, eh, discursos religiosos, re discursos que van a tratar de reconstruir lo anterior al estado plurinacional, están en un, plan, en, en un pleno eh, deterioro y fracaso. Este Marcelo, lo mismo por favor, exactamente la misma pregunta. El MAS encarta un proyecto de izquierda y puede haber un proyecto alternativo de izquierda, pero la derecha no tiene un proyecto en Bolivia. Bueno, y lo, lo que hizo el MAS fue construir, y en eso eh, decido un poco con, con Marcelo, yo no creo que haya un agotamiento del horizonte de futuro que construyó el MAS. Yo creo que el horizonte de futuro que construyó el MAS es hegemónico. Y creo que en 2019 no se cuestiona el fondo del proyecto político que eh, propone el MAS para Bolivia, sino que entran en cuestionamiento de manera muy sintomática las formas de administración de poder. Pero creo que el proyecto ¿no? de país que construye el MAS termina siendo hegemónico y termina ordenando el escenario nacional, mientras que... De la derecha hay una orfandad absoluta en plantear un proyecto alternativo de país. Creo que lo que plantea el MAS en términos de proyecto país es absolutamente hegemónico. Lo que sí se le cuestiona más son las formas de administración de poder ¿no? que han sido las que han generado toda una debate política en, en Bolivia. Entonces, eso creo que marca el escenario político. Eh, nacional, Pero creo que en estos 15, 16 años que eh, no ha podido haber una alternancia electoral de otro proyecto político es porque existe una absoluta ausencia de un proyecto alternativo de poder por derecha y el MAS ha tenido la habilidad de que en la izquierda sean hegemónicos en términos electorales. Quiero leer mensajes del Soberano, permítanme por favor. Marco dice, comodidad ciudadana, sin norte, sin ideología. Javier López, tiene que renunciar al curul por dignidad, no podemos tener caballos de Troya en las resistencias. Sebastián Paredes, comunidad ciudadana no es un partido político, solo es un negocio entre ellos. Mirko dice, Galindo, es su personaje y Galindo en su personaje y territorio no permite que sus invitados ordenen sus conceptos y defiendan sus ideas. Obviamente eso da rating, pero aleja la verdad, que es lo que todos queremos saber. Jaime Castedo, estoy esperando la entrevista de María Galindo a Fernando Camacho. Lo pulverice en cinco minutos. Álvaro dice, hay que reconocer dos cosas. Galindo es un hipócrita masista. Dos, Barrientos compró su candidatura y ahí se ven los resultados. Lamentable. Luis Armando, la niña Barrientos no sabe qué línea política tiene. No sabe que en el mundo hay una guerra de ideologías. Y si no estás en una, pues no tienes apoyo. En otras palabras, Barrientos está en pañales. He dicho que muchos periodistas deberían aprender algo de María Galindo y los políticos deberían saber dar razón de su profesión política y saber definir su orientación política. Alfonso Román, la falta de inteligencia intelectual innovadora para interpretar la realidad natural de un mundo que evoluciona ha llevado a la clase política a utilizar discursos ideológicos vacíos cargados de recursos religiosos para vender falsos sueños. Josefina Cárdenas, admirable su paciencia con la pérdida en su búsqueda de qué es. Astrid dice, Comunidad Ciudadana no tiene base ideológica, no tiene rumbo político. Los políticos que no tuvieron cabida en otros partidos se juntaron en Comunidad Ciudadana. Quiero mostrar un fragmento más de la entrevista eh, de ese calvario realmente que tuvo Andrea Barrientos con María Galindo y quiero hacer una pregunta sobre el tema ambos democracia y por eso han apoyado a Janine Áñez no democracia, apoyado a Janine. Y, por hemos hemos de democracia y por eso han respaldado un golpe de estado democracia y por eso se ha reunido en la universidad católica Carlos Mesa para decidir quién, entra, quién iba a entrar al gobierno no nos hemos cuoteado nosotros nada Has visto un proceso no de es un transición problema de cuoteo, es un problema de aval Carlos Mesa tenía la voz más importante cuando Evo Morales renunció y eso lo ha rifado en la historia lo has rifado para desde la tu historia. análisis, tu perspectiva. Bueno, mucho el María, y yo sé que tú no eres defensora del MAS ni de Evo Morales. Lo que ha pasado en este país es que ha habido un vacío de poder. Ha renunciado Evo Morales, ha renunciado García Linera, ha renunciado Salvatierra y ha renunciado el, presidente, el segundo vicepresidente del Senado, ha renunciado el primer presidente de la Cámara de Diputados. Eso se llama vacío de poder aquí y en la China. Por lógica, por transición constitucional a quien le corresponde ocupar. Esa es a la tercera vicepresidenta del Senado. Que les ¿Y eso se a la decide en un aula en la Universidad Católica, Tuto Quiroga y es Fernando una Camacho? que explica la Constitución. ¿Eso se decide así? Yo no sé qué han decidido, no sé si se han reunido, no se sé si han reunido. Yo, si si sé, han hablado, yo no sí han sé, yo sí sé, y tú deberías saber, de si no estás haciendo aquí la tonta útil. No, mamá, Porque no, si no. yo lo sé, deberías saberlo tú. Deberías ¿Tú saber que tu partido alianza o Olo... no Pregunta para Marcelo Silva. Directo sin anestesia. ¿Iría a una barricada con María Galindo? No tendría ni, ningún problema en hacerlo. No tendría ningún problema en hacerlo. ¿Iría? Claro que sí. ¿Cuál cree que es una estrategia que puede funcionar con María Galindo? ¿Y por qué cree que algunos son vapuleados en su espacio? Mire, yo creo que hay elementos que son importantísimos y uno de ellos es, eh, por supuesto... Entender que eh, las autoridades políticas, las personas públicas, eh, tienen que tener un temple eh, de nervios bastante importante. Son personas públicas que están sujetas y deben estar sujetas a cuestionamientos, a elementos indudablemente, incluso en el tema de las redes sociales. Eh, y creo que eso debe ser tomado incluso por autoridades, eh, personalidades, etcétera, etcétera. Es la forma contraria. Gracias a que hay gente que puede eh, eh, mirarnos, es que hay gente que comenta. Y hay que agradecer siempre esas, a esas personas que se toman su tiempito para podernos escuchar, nos quieran o no nos quieran, nos digan lo que nos digan. Creo que sin ellos no existiríamos. Y usted lo sabe muy bien, Jimena. Es decir, en el mundo de la televisión, de la comunicación, es mejor porque hablen de usted, a que no hablen. Si no hablan no existe. Creo que eso ayuda mucho a que las personalidades públicas, los políticos, aprendan a tener un temple, un temple que creo que es absolutamente necesario y en que en, en algunos casos eh, pierden ese temple con entrevistas con María Galindo, en el caso que estamos... Haciendo. Carlos Saavedra, ¿usted diría una barricada? Diría, pero me prepararía, no, eh, prepararía todos los temas posibles que se puedan tocar, eh, trabajaría muy intensamente para no ir de manera improvisada y quedar en, atrapado en la barricada de María Galindo María es, es muy ¿Andrea Barrientos quedó atrapada? ¿No se preparó según se ven sus respuestas? No, no, no se nota claramente que no estaba preparada. Y además son temas básicos, ¿no? son temas fundamentales que debería ella tener Respuestas claras, concretas, contundentes, entonces creo que haya habido eh, un pecado de autosuficiencia, ¿no? Y la autosuficiencia eh, combinada con la inexperiencia es una muy mala mezcla. Muy bien, les agradezco a ambos por estar en No Mentiras. Un gusto, un privilegio. Gracias. Un cordial saludo. Pausa. ¿Qué es fibra? Es lo que hace que tu casa no sea una casa convencional Porque por dentro tiene una academia de gastronomía Una pyme y hasta una gran corporación Y es que ahora con la nueva cobertura de Access Tu casa tiene fibra Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Estás viendo No mentirás En esta